¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintoral, hola a todos, seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke. Eh, lo habíamos dejado por aquí, creo que por aquí abajo había que hacer algo... Sí, vale, primero que nada. Eh, sí, vamos a usar otro repelente, gracias. Eh, vamos a usar a... el empuje de Machamp. Para tener siempre acceso desde el inicio de la cueva Pony, creo yo hasta el final y por cierto <ríe> unas células cigar de aquí no creo que haya nada más y sí creo que estoy al principio de la cueva Pony sí sí todo esto me suena eh, habíamos derrotado a la maraña de gente esta y podríamos entrar aquí Me imagino que podemos a lo mejor capturar el primer tapu o a lo mejor tenemos que pelear contra la señora rica, que puede estar esperándonos ahí solo por joder. A ver. Uf. Ah. No estoy nada en forma. Hoy en forma. Uff. Estoy cansadísima. Ya casi estamos en las cimas de pintora. Venga. Solo un poquito más. Voy a curar a, todos a tu provopas. Hija de perra. Me acabo de pegar todo el cañón de pony hasta donde estaba para curarme. Bueno, después de esa mmm, cosa de Adara, venga. Es importante que tu equipo esté pletórico. Si tus Pokémon están en plena forma, podrás llegar mucho más lejos. Venga. Vámonos. ¡Uy! Una inscripción grabada en la losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante, no será bienvenido. Aquellos que confían en, su Pokémon, en sus Pokémon, obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. No hay ningún capitán a la vista. Aún así, en esta zona tiene, tiene, un lugar, tiene lugar una de las pruebas. ¿Quieres afrontarla? Uf, sí, venga. Que comience la P-prueba. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. Ya empezamos mal. ¿Qué pasó aquí? Ay, no me digas que son voladores. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ya es Vale. Um... Poder Z Y él dice trepanadora Pero ya Y vale, ahora estoy entendiendo Por qué me dieron El, el feristal Porque si no, no va a haber manera de ganar Esta puta prueba Pero bueno Vamos a ser optimistas que le saco unos cuantos niveles. Y por supuesto no puedo capturar ni a Yamo, ni a Hakamo, ni, ni a la última evolución. Pero lo que sí puedo hacer es enseñarle brillo mágico. Que de tipo Hada a Zuko, En vez de Triataque. Y tan bonito yo. Ponesle el feristal. Sé que no es lo más. Mmm, lo más de lo más. Pero oye, va a poder ayudar. Por si acaso Romel mmm, fallezca. Que puede ser. No te digo que no. Venga. Objetito. Oh, una garra dragón. Yo estaría bueno que, mi, que alguno de mis Pokémon pudiera aprender garra dragón. Carla, sobre todo. A ver. Me cago en la leche. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué estupendo! ¡Qué perfecto! Uff Este otro llamó. Coño. Jacamo. Uf. Que el último va a ser la última evolución de estos dos. Y va a ser jodido, jodido Conseguir matarlo eh, Vamos a probar A ver si Brillo mágico funciona como yo creo que, que Como yo creo que va a funcionar Us usan avivar Y todo, uh, esto va a ser Muerte y destrucción Mira, vamos a probar por probar no se pierde nada arrumaco sideral bueno su, efect su efecto funciona así que sí yo creo que estoy preparado yo creo que estoy preparado pero por si acaso yo voy a guardar yo voy a guardar por llegado. Si porque me da a mí que.. Mm, las pruebas estas con. con mierda raras de esta De Pokémon Dominante no las llevo muy bien. Así que vamos a meter a Romel. Y yo creo que. Será. Sí. Ahí aparece. Ahí está. El super hiper mega mm, mierda moho. No sé cómo se llama. Pero que cague da ese puto Pokémon. Además, tiene pinta de ser súper rápido. Y no me lo voy a pensar dos veces. El primer ataque va a ser el Z. Y espero cargármelo. Dios, va todo lento y todo. Hubo uh, lag. Venga, Romel. Le sacas... Mm. <risa> 13 niveles, ¿vale? Así que, haz el favor de usar el puto rumago sideral cargártelo de una sola Que vale que estamos en un nuzloc y da un poco de cague, pero yo confío en ti, Romel Dale una maquito ahí. Besico. Y un mm. ya está. Tómalo. Toma ya. Muy bien, Romel. Todos suben a 58. Muy bien, Romel. Has derrocado a Como. A Como. <ríe> Desaparece hacia el fondo del cañón Se largó Y míralo ahí os, os, os. El Cristal Z de... Tipo Dragón No tengo ningún Pokémon Dragón, pero... Tengo el, el Cristal Z No pasa nada Vale Ya puedo cambiar los Pokés de sitio Uh, vamos a buscar el orden correcto. Ese es el orden. Y, y, y, y, y vamos a cambiarle el metal hostal. Se lo damos a Zuko. Sí, metal hostal para ti. Ya está. Digamos que así está todo correcto. Todo perfecto. Vamos a tirar para el fondo. A lo mejor puedo atrapar ahí a cajamos o, o, o meje, me, ¿Cómo? Altar de la luna. ¡Uy! ¡Uy, qué cosa! ¡Es la pintora! Dicen que la prueba del cañón Pony fue la primera que se instauró en el recorrido insular Y tú, la has superado como si fuera un juego de niños, me quito el sombrero Tengo que felicitarte por haber superado las 7 pruebas del recorrido insular Desde luego, te has superado a ti mismo, dudo que hayas muchos entrenadores como tú Voy a curar a Wisiwasi, que se lo ha ganado Sí, a Wisiwasi, Sobre todo a Wisiwasi ¿Eh? Venga mi niña Viendo a los dos, mira a mí que todo saldrá bien Vamos, pondría la mano en el fuego Solo tenemos que tocar las dos flautas, la solar y la lunar ¡Vamos allá, estoy pintora! A mí primero me deja guardar, ¿vale? Que yo soy un cagueta ¿Y qué me estás diciendo? Que solo tengo que tocar una... Mm, Flauta A ver Lilia Sí, vamos allá Por aquí no veo que hayan Células de cigarde. Ni nada, así que me imagino que tengo que Sí, vamos a dejar de usar el repelente Gracias No mierda, usé otro mm, Qué gilipichis No pasa nada no, Vamos a subir para el altar A un repelente máximo Porque sí Claro, claro Hmm. Por aquí habrá algo No hay nada, Pues nada Vamos a seguir subiendo Y hemos llegado al altar Aquí es donde la magia cobra vida <risa> Aquí se puede sentir La gran fuerza de la luna Lo siento nebulilla Aún no puedo devolverte a tu hogar antes he de salvar a mi madre. Estoy segura de que puedo hablar con ella y hacer que entren razón. No seré la entrenadora, pero soy su hija. Y al fin y al cabo. Qué extraño. Al coger la flauta solar, siento como si pudiera tocarla sin problemas. Claro, porque la estás cogiendo. La estás tocando. Oiga, bonito. Es la pintora. Tú ponte en el otro altar, altar de al lado. Hmm. A ver, yo no soy de derechas, pero bueno. Si es lo que hay, es lo que hay. Tampoco vamos a molestarnos tampoco. Pero bueno, otra vez a guardar porque soy un cagueta. Sí, lo reconozco. Soy I am de cagueta máximo. ¿Quieres tocar la flauta lunar? Sí. Si no, ¿para qué vengo? Ah, ¿qué pasa? Sol galeo. ¿Qué le pasa al Nebuli? ¿En serio? ¿En serio? ¡El Nebulilla era el puto Lunala! Y ahora no lo tendré que capturar Porque no es amigo nuestro, ¿sabes? Una cosa... Me pensaba que Lunala era un Pokémon que estaba por ahí dando vueltas Y se volvía loco dando vueltas por ahí ¿eh? Y resulta que es Nebulilla Nebulilla, estás a salvo, menos mal me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina No contaba con que el sonido de las flautas te iban a transmitir tanta fuerza O que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario Menudo ritual tan impresionante No lo. Con la cantidad de libros que he estudiado, ninguno se recogía nada por el estilo Jamás podría, habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario Lunala Quiero decir Nebulilla Tengo que ir al encuentro de mi madre Nala Nala no, Simba qué? Tiene un tercer ojo a ver, pero hay algo que no entiendo ¿Nebulilla no era un ultra ente. Si, sí, Nebul Nebulilla era un ultraente y ahora es un legendario Uy Ultraspacio. Ay, Dios mío <ríe> Me he metido en el ultraespacio Si quiero volver, tengo que desevolucionar a Nebulilla. Este lugar es mucho más bonito de lo que me imaginaba, la verdad. Menuda sorpresa. Pero el aire es muy pesado, me cuesta respirar. ¿Tienes miedo? Tienes razón. Vamos a dejarla ahí. Los Ultraentes, ¿tú crees que son Pokémon? Porque si así fuera, deberíamos tratarlos igual y que tratamos a nuestros pokémon De todas formas, tenemos que seguir adelante, ¡vamos! Nala... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Entonces, ¿tienes que quedarte aquí? Muchas gracias, Nebulilla Nos ha traído el mundo de la Junta Este Ni más ni menos a partir de ahora, yo soy la que debe llevar la iniciativa. Vale. O sea, Luna la se queda como nexo de unión. Sí, me imagino que si hablo con ellos, puedo regresar a Lola. Perfecto. Hostia. ¿Qué hace esta mujer ahí? No. No vamos a, a usar más repelente, porque ahora mismo aparece un Pokémon por aquí. ¡Ostras! Yo soy Guzmán, el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. Soy el jefazo del Teen School, y como tal, dejad que os diga algo, pardillos. Estáis muy mal de la azotea. No sé cómo las habréis apañado para llegar hasta aquí, pero hay que estar pirado para venir voluntariamente a un sitio como este. Este mundo, el mundo de los contraentes, es oscuro, frío y inhóspito. Aquí, el Menda trató de atrapar a uno de esos pillejos. ¡Un flashback! ¡Qué guay! ¡Coño, que hay muchos! acabado cayendo en su cara O tentáculos o lo que sea. Esa cosa. El cuerpo y la mente empiezan a desfasar que no veas. En este momento te parece que, te, que dejas de ser tú, y, tú mismo. Y no tenéis ni idea de cangue lo que da. El angusman protagonista de las peores pesadillas de todo el mundo. Tiene problemas para dormir por la noche por culpa de esa mujer. Ha perdido el norte. Lo único que le importa son los ultraentes. Da igual lo que digas No va a hacerte ningún caso Esa mujer ya no puede sentir nada Aún así aún, aún así Tengo que intentarlo He de hablar con ella ¿Qué, Guzmán? Una peleita, seguro Seguro que quiere una peleita, tú No único que le importa Son los utrantes. Bueno, por lo menos no me dio el, la vara A ver ¿Qué ha pasado, Lilia? Flejo ultraente ultraentes, un lugar en el que lo único que importa es el amor que nos une a mi lego y a mí. Con una belleza tan exquisita, este es el verdadero paraíso. ¿Pero qué hacéis vosotros en él? Estoy harta de ver vuestras insoportables caras en todas partes. ¿Quién os ha dado permiso para venir a nuestro mundo privado de incomparable belleza ¿Pero qué estás diciendo? ¿Es que no se te ha ocurrido pensar en el pobre Guzmán? ¿De verdad que no te importa lo que pueda ocurrirle? Guzmán todo traumatizado Se, se acabó Ya te he soportado bastante No quiero volver a verte ¿No te das cuenta? Mira a tu alrededor No te das, me das a, Y no tengo la menor intención de regresar al interior No sé, no, no entendí bien Tendría que estar loca para, de atar para querer volver allí Contigo siempre es, Contigo siempre es igual No importa que sea aquí o el paraíso a Eder. Solo sabes pensar en ti misma y hacer lo que te da la gana ¿Y qué hay de malo en eso? Por fin he llegado aquí ¿Por qué iba a renunciar a vivir en un mundo lleno de las cosas que más quiero? No da igual que seas mi hija Me da igual que quiera seguirme a todas partes como un cachorrillo pegado a mi falda y aunque fueras el Pokémon más raro e insólito del mundo, si no eres lo bastante hermosa como para merecer mi amor, no eres más que un salvo. Ya lo has oído. Lo único que me importa es vivir en un mundo donde esté rodeada de todo lo que realmente amo. El resto de cosas no tiene ningún valor para mí. Ya estoy harta de tu delirio. Los niños no son cosas propiedad de, propiedad de sus padres. Y los Pokémon no son objetos que los entrenadores pueden usar a su antojo. Yo soy una persona. Cosmo es un Pokémon. Somos seres vivos con sentimientos. No simples objetos de los que puedes deshacerte cuando te cansas de ellos. Eres una persona horrible, madre. ¿Horrible yo? ¿Acaso los entrenadores son mejores que yo? ¿Ellos que se deshacen de sus Pokémon a la primera de cambio cuando ya no les interesa tenerlos en su equipo? No sé para qué pierdo el tiempo charlando contigo, pero hay algo que sí quiero decirte, Lidia. Jamás te perdonaré que me robaras a Cosmo. Eso sí que fue despreciable. Con lo mona y obediente que eras de pequeña... Siempre hacías lo que yo te decía, siempre chistar, pero desde que te has juntado con este incordio de entrenador, te has vuelto una niña fea ingreída y Respondora. Sí, Eli Pintora, tú tienes la culpa, Y encima tienes la ganadura de venir a corromper nuestro precioso paraíso con tu infame presencia. Eso sí que no pienso consentirlo, prepárate para sentir en tus carnes la fuerza terrible que puede desplegar Nihil ¿Que me vas a, me vas a sacar una esta ahora? Mira que le doy para el pelo, ¿sabes? Primero lo quiero atrapar ¡Uy! La Pokeball famosa ¡Ostras! ¿What? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? ¿Una fusión de un ultraente y un humano? La presidenta Eder Samina te desafía. Y veo que dentro de esos tentáculos tiene como las pokeballs, ¿no? Ah, pues sí, mira, me acaba de tirar una. Tiene cinco Pokéballs ¡Clefable! A ver, Rocío ¿Tú puedes, ¿tú puedes hacer algo contra Clefable? Banco A ver, es tipo a... Yo creo que mejor es Suco, ¿eh? Yo creo que mejor Suco, Venga Pa'lante Metrónomo. Uy, qué miedo. ¡Rápiden, venga. No problem. Por cierto, los tienen al 50 y al 58. Así que. Uh -uh. Fuego resplandor, venga. Fuerza lunar. Hombre, no me acepta mucho. Sin embargo, esto a ti sí. Capullilla. Por cierto, todos los Pokémon de mina Creo que son hembra Cuidado con el metrónomo, cuidado Ciclón de hoja, mierda Eso sí que me puede ser jodido, ¿vale? Encima me baja la, la, la precisión Toma ya, muy bien Sería interesante que ahora hicieras un crítico, suco Se cura, Capullo. Y me estoy guardando el poder Z? Porque no sé qué puede tener más adelante. Me cago en la madre que lo trajo. sin foco resplandor venga, voy a hacer una cosa toma vale, eso lo podías haber hecho mucho antes ¿vale? gracias Zuko te I love you te I love you un montón pero haz otro crítico, anda que si no no vamos a acabar nunca Mira todo lo que se cura el capullo este. Crítico, crítico, crítico. Venga, como veo que esto no avanza, poder Z y foco resplandor. Venga, venga, venga. Tú no te cures más, capullo. <ríe> Pero, ya de ya. Dios, no se lo cargo. Venga, foco replandor, pero cárgatelo. Uf, metrónomo, esta es la mía. Pss, campo psíquico, bueno. Y buen ataque Me cago en la madre que lo trajo Sube la defensa encima Uf. Y la defensa especial, cágate Venga Bueno, ya me he quitado adelante al más capullo Venga, Creo que es normalada o oh, normal lucha. Vamos a meter a Eliwars. La verdad, que no me acuerdo qué tipo era B-Ware. pero normal seguro. Y este Pokémon es un, una fiera. Demolición Divide Dolor ¿Eh? ¿Por qué usa Divide Dolor? Ah, mi Ahora sí que lo entiendo va a estar con el divididor un buen rato así que mmm, yo voy a usar venga, usa de río, muy bien, muy bien para, para, para, para, para. y tú, a bocajarro, Eliware y cárgate a Eliware que no quede nada de él ya está, muy bien no pasa nada, tu defensa puede esperar venga, rocío 59 muy bien, sigan subiendo de niveles, venga Lilligant es tipo planta, vamos a usar a Carla. A ver. Tiene puesto el ataque especial más al, más arriba de lo normal. Paralizador, hijo de P. Hija de planta. Hija de árbol. Toma. Da igual que esté paralizada. Que Carla siempre atacará. En la bomba. Muy bien. Lirigan fuera. Y Carla sigue estando paralizada. Pero bueno. Milotic. Contra Milotic vamos a usar a... Anto Con su hoja aguda Esperando y deseando que no utilice un ataque de tipo hielo Pero no sé, es un ultra Milotic Hoja aguda Usa velo sagrado Chao Milotic ¿Cuántos Pokémon te quedan? ¿Samina? Mis Magius ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Es un Pokémon fantasma? Lo que no sé si es también siniestro No, es fantasma solo Sigue luchando, Anto Vamos a usar una cosa contra mis Magius y es lo que siempre pasa Golpe bajo Falló Y de dolor, hija de perra Usa un golpe bajo Ahora sí me vas a atacar Toma Y chao, Samina Retuércete. Ahora. Vamos así un ratito más, ¿vale? Porque ya el capítulo debería haber acabado aquí, pero esto es un especial. El especial 56. Claro. ¿Qué le va a pegar? ¡Lunala! ¡Ayúdanos! Algo falla ahí. Esa fusión no es de la buena. un <risa> bofetón mírate no me había fijado lo guapa que estás. ¿Y ya está? Ahí viene Guzmán. ¿Y ahora qué pasa? Justo cuando la cosa se pone interesante... ¡Está lleno de vigilegos Lunala ¿Qué pasa? Por Dios Ah, vea. Subo porque me teníais Toda preocupada Y mira lo que me encuentro Nada menos que al Pokémon Legendario Y a ese agujero tan raro bueno, el caso es que estáis sanos y salvos. Es que es lo que importa. ¡Ela! Mi madre está. Eh, tú, Grandullón, ocúpate de esa señora. Se le ve un poco pachuchilla, pero no corre peligro. Unos cuidadicos médicos urgentes, bien dados y otra cosa mariposa. ¿Eh? eh sí, sí, sí, marchando. Te has lucido y guiando a Lidia Zagal. Y tiene un mérito que pagué. Porque no es una entrenadora. Aunque lo tuyo tampoco ha sido un moco de pavo, Lilia. Mira, yo te voy a esperar abajo. Tú respiras tú bando. Cuenta hasta 10 y todo eso. Y cuando estés más tranquila, te viene, ¿vale? De, de, de acuerdo Ela. Lunala. Lo único que yo quería era ayudarte a que volvieras a tu mundo Y sin embargo, has sido tú quien me, hace, quien me ha estado ayudando constantemente Muchas gracias, en serio, te estoy terri terriblemente agradecida ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Déjame que, déjame que adivine lo que está pensando Quieres seguir viajando con él y conmigo, ¿verdad? dado <ríe> <ríe> el clavo? Ah que sí, claro que sí He estado todo este tiempo a tu lado Tú y yo somos como quien dice una familia Es normal que sepas lo que, lo que sientes Y yo también pienso igual Hemos recorrido la isla de Alola y hemos compartido un montón de experiencias. El profesor Kukui, la profesora Pimpinela, el Cajuna caudán su nieto Tilo, cuando aquellos Sparrow, Spiro, <risa> Sparrow. Spiro nos, no nos dejaban tranquilos y el inventor apareció para salvarnos. ¿Tantos recuerdos? No sé cómo será el mundo del que vienes, pero estoy convencida de que quieres conocer más el mundo de Alola. Es lo que decía Godan, ¿no? Nuestra vida se vuelve más interesante a medida que vamos cruzándonos con personas y con Pokémon. Qué capítulo más pesado, por Dios y ñoño. Pero yo no te, no te valgo como compañero de viaje. Ni siquiera soy entren una entrenadora. Así que no podría acompañarte en tu aventura ni estar a tu lado al, libra al librar combates Pokémon. ¿El de pintora? ¿Enfrenta la nebulilla? Y deja que forme parte de tu equipo. Sé lo que estás pensando. Sé lo que está pensando. Permítele que te acompañe en tus aventuras. Um, vamos a guardarlo y dejarlo todo por aquí... Y veremos en el siguiente episodio si conseguimos alunal o, si o si nos lo cargamos, ¿vale? Yo guardo dos veces por si acaso porque soy un cagueta. Pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, den like. Si todavía no está suscrito, pueden suscribirse. Aquí abajo a la derecha. Pues nada, hola a todos. Adiós.